Somos especialistas en transparencia en la gestión. Todos los partidos hablan de transparencia de las cuentas. Nosotros la practicamos. Somos el único partido en todo el mundo que cuelga sus presupuestos y sus facturas. Increíble, pero sí, somos los únicos. Vota por ti. Red Ciudadana Partido X.